Bueno, pues ya estamos una vez más en vivo y a todo color. Así es, así es. Y pues les saludamos, les saludamos con mucho gusto y con mucho placer. Sus amigos. A sus amigos de siempre, Elida Madrigal. Y Rafael Cavazos. Bendiciones para todos, sean bienvenidos a este, en este tiempo eh, de pues, reflexión, reflexión y más reflexiones que eh, el Señor nos da cada día. Vamos a ir para En su palabra, que uh -huh. meditemos, que le busquemos y, y que oremos siempre, siempre, antes de, de cualquier cosa, eh, que nos pongamos en sus manos para uh -huh. que sea Él el que nos, nos dirija y, y nos ayude en todo momento. Así es. Uh -huh. ¿Y qué te parece si oro oro Amén. tantito para Así que el Señor sea con nosotros? Padre Amén. Santo, oh, Cristo, le adoramos, le Santo bendecimos, nombre, Señor. Padre. Honramos y glorificamos sí, su santo nombre. Honra, gloria y alabanza sean dados a usted. La pregunta, Señor, que tenemos, ¿por qué sí, vivimos señor. así? Oh Padre eterno. Señor, ¿por qué no reaccionamos de una manera positiva? Sí, Señor. En la forma y en la manera en que vivimos. Señor. Denos, denos la sabiduría. capacidad y la sabiduría sí, señor, señor De poder discernir Entre lo bueno y lo sí, malo señor úsenos, señor Señor denos, denos la capacidad De discernimiento y de entendimiento sí, señor Para poder entender y comprender ¿Cuál es el plan perfecto Suyo, sí, señor, señor? Para nuestras vidas En Así el país es, que padre. vivamos, señor que toda la creación es suya. Sí, Padre. Así es, Señor. Solamente, Señor, use de nuestras vidas. Úsenos. Señor. Denos la capacidad de poder discernir, Señor, lo que está correcto de lo que no está correcto. Así es, Padre eterno. Hay tantas ideologías, Señor, en este mundo. Las hay buenas, pero las hay malas y pésimas. Oh mi Cristo. Hay oh. cada ideología hasta maléfica, Señor. Oh, bendito señor. Padre Santo, requerimos esa sabiduría. de los ejércitos. Denos esa sabiduría para compartir. Sí, Señor. Y de esa sabiduría, Señor, para que quienes vean el video. Así sea, Padre. Usted también puede usarlos, Padre Santo. Sí, mi Cristo. Y que también les dé el discernimiento. Sí, Señor. Y la comprensión. Para ser sí, padre personas. eterno. Mi Dios, en, el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de su hijo amado Cristo Jesús, Señor. Oremos, Señor, este espacio sí, en Señor. sus preciosas manos. Para la gloria de su nombre. Aleluya. Jesús. Alabamos tu nombre. Aleluya. Gracias, Padre. Amén. Amén. En el nombre de amén Jesús. Y amén. Amén. Bueno, pues vamos a continuar. Y viste la, la pregunta de, en, en este momento de reflexión. ¿Por qué somos así? ¿Cómo? Pues así como somos <risa> No me Cada estoy refiriendo que... a, a, a yo hombre, tú no, mujer No, no, no, no. Eh, eh, Jóvenes o, o viejitos eh, Eso es lo de menos En el señor todos estamos bien parejos Cada quien en, el, en lo eh, individual Pero en las ideologías en, en las formas De cómo nos conducimos Como somos, uh -huh, uh -huh. como pensamos cómo reaccionamos, cómo como hacemos todas las cosas. Sí, sí, sí, sí. Entonces, miren, en el mundo que vivimos hoy, hay una gran diversidad de ideologías. Uh, uh, uh, uh. Muchísimas, basta con abrir los ojos y, y, o, o ver en esas pantallas que se, se llaman televisores, cómo está el mundo. Uh, que, no, no, pues... Hay cosas que, hay, o, sea, o sea, ocasiones en las que decían, bueno, qué, qué nos pasa? Sí, porque estamos, en, lo hemos dicho muchas veces, estamos viviendo en un mundo bien volteado al revés. Que a, a, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Sí. A, a, a lo dulce amargo, a lo amargo dulce. Eh, en, en fin, todas esas ideologías que han salido por el mundo, este, y... Y recetas de todos tipos, de colores y sabores, ¿eh? sí, hay unas muy sí, radicales sí, sí. y otras no tan radicales, hay unas muy buenas, estas nomás así regularcitas y otras pues no de plano ni, ni para qué tocarlas. Sí, sí, definitivamente. Eh, miren. Definitivamente. Vamos a estar comentando un poquito con lo que acaba de pasar en México hace un par de días atrás. Ajá celebrando lo de, de hace más de 500 años. Sí, o 500 años y duración con los aztecas. Con los aztecas, los chichimecas y los no sé qué tantas y, tribus. Todos los que había antes, ¿no? Eh, pero yo me puse a buscar un poco de, de información. Ajá. Y los aztecas eran criminales completamente. Sí, sí. Nomás imagínate nada. No más imagínate mi no. mi amado. Sacrificios que hacían en vivo. Tomar una doncella, o sea, una, una jovencita, o a un joven, porque también lo hacían con hombres. Ajá. Y sácales, le sacaban el corazón y Ay, se les no. ofrecían a sus dioses. Un montón de dioses que tenían. Muchos, muchos dioses. Del sol, de la luna, de la tierra, del agua, de esto, del otro, y de, bueno, bueno en fin. De tantas, tantas tantos, uh, dioses que, que hicieron. Sí. Y estaba viendo un documental. De, de esas tribus que había en México en aquellos años. Ajá. Que, que antes no se llamaba México. Pues no, no, no, todavía no tenía nombre. No tenía nombre, ¿no? No. Tenía nombre, ¿no? no. Eh, eran tierras a, a descubrir por uh -huh. así decirlo uh -huh. como lo, lo hizo Cristóbal eh, Colón, y, y toda esa gente que, sí, que, que salieron eh, a, eh, vinieron de España a, a descubrir nuevos este, eh, horizontes, eh, nuevas tierras pero cuando oye uno y ve uno a, a gente como el presidente de ahorita rindiendo un tributo y los To, todas las actividades que hacían en aquellos años ajá, con ajá. humo y con esos inciensos y cuántas cosas. Tantas cosas, sí. Y hasta él le ponen ahí y él que se deja. Pura ideolatría. ¿sí, eh, Pura sí, hechicería. Sí, de, Pura cosa, cosa malvada. Y dice uno, wow. wow. Sí, sí, sí, no, no, no, ¿Qué nos qué, no, qué, no. qué no está pasando? ¿Qué, qué, eh, ¿En dónde tenemos la cabeza? ¿Pasa que en los pies, hombre? Sí, no, no O sea, eh, te digo O, o sea, como eh, Piensa uno, ¿verdad? Que Que la, la, la gente Este Claro, no toda, pero Como que hay un, un atontamiento en, en, en la cabeza Un adormecimiento Bueno, un... lo que pasa es que Satanás está vivo y activo Exactamente y utiliza a cualquiera hay que se le ponga enfrente sí. A ese lo utiliza sí, sí, Y a veces sí. no nos damos cuenta Por eso la pregunta es ¿Por qué vivimos así sin darnos cuenta de nada? ¿Y cuánta gente había ahí en, en, en el Zócalo? Eh, eh, ese día eh, eh, Dice uno Oye, toda to esa cantidad de gente está tan boba Que, que, ajá, ajá. que, que no reaccionó que estaban celebrando o que estaban festejando cuando te en México no te, no se llamaba ni siquiera México uh -huh, uh -huh. creo que sí. uno de los indios de aquel entonces no, no recuerdo ahorita si fueron los, los aztecas o los uh -huh. eh, chichimecas o, o, o otros eh, que salieron incluso de acá de Arizona uh -huh. y ahí pues bueno ahí se revolvieron este <risa> Entonces, miren, les voy a hacer una recomendación ya de una vez. Quieren documentarse mejor. Hay una manera. Fácil, sencilla, si tú lo quieres ver de esa manera. Vean tutoriales. Sí, es. Y véanlos con discreción. Claro, claro. Cuando digo discreción, piénsenle también. Hasta dónde sí está bien y hasta dónde no está bien todo lo que se, se dice. Eh, ahí está el, el, el detalle. Tienes que estar bien, bien centrado. O sea. Sí. Oh. Tú tienes que estar despierto. Sí. Tienes sí, que estar sí. de despierta, mi amada. Así tienes que estar es. despiertos. O sea, Tenemos que, que, que ser eh, sabios en el Señor. Así es. Amén. Amén. Tienes que tener discernimiento. Es discernimiento. Tienes que tener ese discernimiento que solamente Dios nos no lo puede dar. Solamente Él, solamente Él. ¿Por qué? Porque si no nos estamos comiendo lo que nos den de, lo que nos pone en la mesa, eso nos no, no vamos a comer. Sí, sí, sí, sí, porque eh, cuando no hay el, el, el, el, el conocimiento, conocimiento y, y, y sí, que la mente esté bien despierta. Exacto. Sí. Entonces, y, y esto incluye y todo, todo tipo de ideología. Sí. Todo tipo de religión. Todo, todo, todo. Todo tipo de pensamiento. Uh -huh. Los hay buenos, los hay malos y los hay peores. Sí. Sí, sí, sí. hay Hay, hay, hay de todo, hay de todo. Como dicen por allá en el rancho, como botica hay de todo. Hay de todo, hay de todo. Definitivamente. De, Tenemos que, que, que, que tener esa capacidad. Y ese discernimiento Dios te lo puede dar. No hay nadie También, más. Solamente es de Dios? Miren, Solamente Dios. Por ejemplo, estaba viendo, es más... Ya, ya, había visto algo, pero volví a ver un, otro documental de, de, de las Coreas. Ajá. Dos países hermanos, los del sur y los del norte. Exacto. Son de la misma raza. Sí, Ambos sí, son coreanos. Sí. Está dividido pero en Pero qué es el norte tan y el sur? diferente es una Corea de la otra. Sí, sí, pues sí. No más muy, te cruzas muy la diferente. línea. Y enormemente diferente. Ahí en Seúl, uh, un montón de, de edificios, eh, muchas empresas. Uh -huh. Mire, casi la mayoría de los televisores son de, de, de, de esos rumbos. Así es. Así eh, entonces, es. ¿qué, ¿pero qué, qué pasa? Miren, Definitivamente. en Corea del Norte, ay Dios mío, yo, yo no puedo ent entender esto. Cómo han hecho de un, todo un ídolo de la doctrina de ellos, que de, son de, de familia, uh -huh. es el abuelo, el papá y el hijo. Sí, sí, de las generaciones, así. Pero el hijo eh, está como cierto por ciento que... Eh, Cuidado. Sí, no, no. Cuidado. No. Tiene más ejército que muchos países. Y es un país pequeño en comparación con muchos otros países. Uh -huh. Pero la ideología. Son cerrados, cerrados como ellos solos. Es más, hay casi ahí casi ni carros hay. Los que tienen carro es porque tienen los, los puestos más sí. o menos sus regulares en, en el gobierno. Exacto. Y uno puede pensar, bueno, si ven a sus hermanos de, de ir del otro lado de la raya, ¿cómo son? ¿Por qué no piensan? Exacto. Sí, pues te digo el... <coughs> Ahora, ahí en Corea del Sur, si no me equivoco, Uh -huh. Ahí está la congregación más grande del mundo de, de, de, de una iglesia cristiana, cristiana sí. De Yogi eh, Es increíble Cómo Esa congregación uh -huh. Se Hizo tan fuerte, tan poderosa Muy fuerte, sí Donde han ayudado y enseñado A, mucho, a mucha gente a tener un conocimiento de parte de Dios. Sí, amén. Así es. Así es. Entonces, ¿por qué vivimos así? Tan cerrados, tan tapados, tan, tan descuidados, tan. Eh? Pues, ¿qué nos sí, pasa, sí, mi amado? Dis mi dis amada? Muy, muy distraídos. Y, y, eh, y más en, en estos tiempos, este, pues es tanta la. La ideología es tanta, la confusión eh, en, en las mentes de las personas eh, que, pues, eh, están bien desorientados, bien desubicados y, y, y todo, todo el problema, pues, eh, es porque no no se ha buscado de Dios. Sí. No se ha buscado de Dios y es el. Y el, porque el, no, nos, no, no nos documentamos no nosotros do, solos. No nos documentamos, sí, sí. Falta ¿Y falta leer mucho, mucho, mucho. Tenemos que, que, que cambiar eh, esas malas costumbres que tenemos, así no es. tenemos por qué vivir así. Miren, aquí les pues hemos no. hablado ya en muchas ocasiones del uh -huh. sueño americano que, que hubo aquí en Estados Unidos, que ahorita no lo hay, pero lo hubo. Uh -huh. lo, lo hay en cierta forma, pero no como hace algunos ya, años atrás. Ya, ya, no, ya no es igual. Eh, ahorita ya no, no, no, no es igual. Pero sí podemos marcar, también tenemos una línea uh -huh. entre México y Estados Unidos. Y también tenemos otro más arriba que es con Canadá. Los tres países son diferentes. Uh -huh. El más fuerte viene siendo aquí Estados Unidos. Eso es definitivo. Así es. Pero, si vivimos de qué lado de la línea, del lado de México, ¿cómo son nuestras costumbres? No, pues muy diferente. No somos nada cuidadosos. Tiramos eh, la basura, eh, somos desordenados, eh, en fin. Si sí, no, no hay... cruzamos el puente o la línea, la línea fronteriza, oye, cambia nuestra forma de ser. Uh -huh. Uh -huh. Sí, no hay, no hay educación de ninguna, o sea... Ah, es que cada ley son, las leyes son diferentes ¿Y por qué no las tenemos allá diferentes? A lo mejor lo que tenemos que cambiar es, es al, al, a los presidentes que están o que no, que no han servido que, que no han sí. hecho lo que sí tienen que hacer Y sí, las leyes no se cumplen y, y, y, y ahorita pues hay ese movimiento frena que se llama eh, que este señor Lozano Gilberto ha, ha luchado tremendamente para que ya se retire el, el presidente que hay ahorita. Uh -huh. Y no porque estén mucho mejor los demás. No, no, no. También han tenido sus fallas y todo eso. Sí, sí. Pero sí. como este, ninguno. Ni, ninguno, ninguno. Definitivamente. Pero ¿sabes? puedes contar varios. Y lo peor de, de esos varios, este lo tiene solito. Sí, sí, porque. Pues ha venido a, a destruir el país. Todo lo que había lo, lo ha destruido. Entonces. No que vamos a hablar de política, pero sí de discernimiento. Uh -huh. De discernimiento, mi amada. De discernimiento, es, mi amado. Así es. Tenemos que enseñarnos a entender qué sí es bueno y qué no es bueno. Exacto, exacto. Aún hasta en la política. Claro. ¿Por qué? Hay cosas buenas y ahí. Porque hay cosas son los que están no... arriba de nosotros. Así es. Y no los podemos dejar hacer lo que ellos quieran, porque podemos ser como un Corea del norte, sí. podemos ser como un Cuba, podemos ser como un Venezuela, exacto que no eran así, pero ellas son así. Sí, sí, porque el, el, el poder, uh, o sea, hay, hay mucho mucho orgullo de, de, de poder, mucho ego y, y como, o sea, se adueñan del país y no son dueños del, del, del país. Exacto. Entonces, ahora, nosotros queremos hacerlo más bíblicamente que entendamos esto más bíblicamente. Así es. Y porque queremos que, que entenderlo más bíblicamente lo que acaba de hacer el, el presidente de México, uh -huh. pues fue por idolatría. Sí, sí, sí, por idolatría. Entonces, ¿quiénes están los que están siguiendo a este uh -huh. eh, a este señor, uh -huh. que ni ganas dan de decirle señor presidente, porque? Pues no, no, no. Definitivamente no. Porque no le está sirviendo al país como debe ser. Un hombre no. con mucho ego, con miren. No, Oye no. un comentario. Le están contando cuántas guaylaveras tiene este hombre. Y es esas bordaditas así bonitas, finas, que no son nada baratas. Uh -huh. Pero él le pide a la gente que no tenga más que un pantalón, una camisa. De unos zapatos solamente. Sí, ¿para qué quiere tanto? Y decía ese comentarista, y ¿cuántos trajes tiene él? Porque no se conforma nomás con uno. No está. ¿Para qué quiere tantos trajes? Y nomás se puede poner uno, uno a la vez. Tantos vaya a ver, tantos. Tantos vaya a ver, sí. Pero él quiere ver a la gente empobrecida. Sí. Entonces, la sí, pregunta es, o sea, sí, es. ¿por qué vivimos así? Quisiéramos darte el remedio y el trapito, como se dice vulgarmente, para salir adelante. No te creas de fanáticos como ese. Uh -huh. Pero tú buscas de Dios. Busca, busca de Amén, Dios así es. Verdaderamente. Entrégale tu vida al Señor. Entrégale tu vida a Cristo. Amén. Dice Señor, dame la capacidad de discernir, de entender, de comprender, y de yo poder realizarme y ser mejor cada día. Y que mis hijos sean mejores y que mis nietos, si tienen nietos, ya no nosotros ya tenemos nietos, pues es. nietos. Claro. Que, que, que también sean mejores, que se preparen, uh -huh, que, que se, se capaciten prepare. y de ser mejor que nosotros. Amén, amén. Claro, claro. Entonces, Definitivamente. ¿por qué no pensarlo de esa, de esa forma, de esa manera? Y no de una manera tan miserable, tan pobre, que, que de nada nos sirve. De nada nos sirve. No, no, no. Entonces, busquemos a Dios primeramente eh, y su justicia y Él se va a encargar, encargar de añadir lo que nos haga falta. Amén. Es increíble, mi amado, mi amada. A veces uno no quisiera hablar de, de, de esa forma ni de esa manera, eh, pero ya nos dijeron Ajá. <risas> que no hablemos tan suavecito, sino que hablemos más fuerte. Pues bueno, todo depende <ríe> de los temas también. Pues, sí. Exacto. Sí, Pero no, no, no. sí que, que, que tú puedas ser una persona bendecida, prosperada y que sientas el amor por los demás y que quieras también sacarlos ahí del hoyo. Amén, amén, así es. Hay, hay negocios que, que la, la gente puede tener. Para salir adelante, pero sí tienes que hacer las cosas que son requeridas. Uh -huh. Y no se requiere ni siquiera de mucho capital. Lo que se requiere es de, de muchas ganas, de muchas sí, disposiciones. El, de, el deseo y el ánimo de, de salir adelante. Exacto, exacto. Así es. Entonces, por eso es bien importante que no nos demos cuenta qué está pasando. Eso sea, es. ¿Por qué vivimos así? Uh -huh. Vivimos así porque somos descuidados, porque sí. no, no ponemos el cuidado y el, el, el, y el, interés, el interés en salir adelante. Amén. Y, y pues yo les he dicho muchas veces, les hemos dicho. Sí, sí. Te van a predicar, que te pedimos con la palabra? Uh -huh. Amén. Aquí la escritura tiene mucho que darnos. Mira que te mando que te puedes seas valiente, no temas uh -huh. y no desmayes dice el señor. Así es, amén. ¿Quieres ser bendecido? Busca amén. de Dios. Busca de él. Busca de Dios. Así y, es. Y si no lo estás entendiendo, pues arrodíllate entonces y dice el señor, pues dame la capacidad, dame la sabiduría, o ponme a alguien que, que yo pueda ver o escuchar para que sea yo mejor orientado. Amén, así es. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que sí debiéramos de hacer. Uh -huh. Y por eso no, no vivimos como si debiéramos de vivir. Así es. y Yo cuando te estoy hablando de esta manera, estoy hablando para mí mismo. Aunque ya estamos ya, ya, ya prácticamente de salida. Ya en este octubre cumplo 81 años. Sí. Amén. Mi esposa Amén. viene ahí atrás de mí. Así Pero es. me siento como de 20. Bueno, como, no de 20, sino de 22. <risa> bueno, gloria al Señor. Entonces, ¿por qué no? Sí, pues si Dios es. nos da la fortaleza, Dios, Dios nos da la, la capacidad. Amén, así es. Yo nunca pensé estar hablando como estoy hablando en toda mi vida anterior sí, no, no, pues es que únicamente el Señor es el que hace los, los cambios y te da el anhelo y el deseo en tu corazón de, de hacer las cosas mejores y, y, y de entrar en ese conocimiento que Él quiere que entremos eh, y eh, él quiere lo mejor para nosotros. Nos dice ahí en 3 Juan 1, capítulo 1, versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas eh, tenga salud, salud, así como prospera tu alma. Y tu alma va a prosperar de acuerdo a lo que tú vas a encontrar en las Sagradas Escrituras. Amén. Así es. No hay de otra. No hay de otra. Entonces. Así es. ¿Qué tenemos que hacer? Eso, mi amado, eso, mi amada, para cambiar el, el, el chip de, de, de acá, de arriba de nuestra cabeza. Para que ya no vivamos así como estamos viviendo. Para que ya no pues, seamos igual. Claro, tenemos que ser Mira, diferentes. Mira, hay un pasaje muy precioso. Eh, que nos uh, habla de, de, de la enseñanza a, a los hijos. Eh, uh -huh. Ahí en el... Uh, es el gran mandamiento, ahí en el Deuteronomio de, de 6. Sí. Este, esos, pues, son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñases. Que, que, se, los enseñemos, que uh -huh. se los enseñemos. Y estoy a leyendo ver. algo que se escribió Allá por el año 1451, más o menos, sí. antes de Cristo. Sí, así es, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, uh -huh. guardando todos sus estatutos uh -huh. y sus mandamientos que yo te mando. Que yo te mando, él es el que lo manda. Que yo te mando, uh -huh. tú, tu hijo. Y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Ahí está. Entonces, Ahí está. Que, que queremos vivir más, que queremos vivir mejor, más vale que le hagamos caso a Dios por su palabra. Y dice es que los pongamos por obra. Entonces, mi amado, mi amada. Sí, sí, miren, porque este. Y ahí, en el, en, en, en, ahí mismo en el, en el 20 dice, mañana cuando te pregunte tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios os mandó, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Y sacarnos de la esclavitud, uh -huh. es sacarnos de ese tipo de vida uh -huh. que estamos viviendo que no quisieras vivir. Así es. Amén. Es por eso el tema. ¿Por qué vivimos así? Porque es como vivir en, en Egipto. Sí. Sí, todavía en, en la esclavitud. Sí. Estamos esclavizados a usos y costumbres en, en diferentes que maneras. ya no nos conviene tener ahorita en este día de hoy. Así es. Así es. Por eso las ideologías son muchas, las religiones son muchas, pero Dios solo es, solo es uno. Sí. El Dios de la Biblia. Uh -huh. Y el Dios de la Biblia quiere que tú y que yo y que todo el mundo hagamos un cambio total y radical en nuestras vidas. No que tengamos una religión por tener una, una religión. Eso no nos sirve de nada. Así es, así es. Sino que tengamos al Señor en nuestra vida, en nuestro corazón, al Señor Jesucristo, que por eso vino aquí a esta tierra a morir. Para Ajá. darnos a nosotros vida. Amén. Así Y cuando es. Él resucitó, quiere decir que nosotros tenemos vida porque Él vive. Amén. Amén. Y así Él es. dice que va a venir por su pueblo. Él viene por su pueblo. Dice: para que donde yo estoy, vosotros, vosotros también, también estéis. estéis. Y cuando pregunte, ¿saben cuál es el camino? Pues dice, yo soy el camino, yo soy sí. la verdad y yo soy la vida. Amén. Y, si, y nadie, nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Así es. Y el Señor nos, nos reprende, ¿verdad? Este, a, a, a todos los a todos los países, a todo el mundo, ¿verdad? Este, sí. a, hay una reprensión, hay una exhortación de parte de Él de que este, nos apartemos de, de la idolatría, que lo busquemos a Él. Eh, ahí nos hablan, no sea, por ejemplo... Le estaba hablando al pueblo de Israel y así como le habla al pueblo de Israel, nos, le hablan, habla, nos habla a nosotros. O sea, a cada país la, la idolatría, eh, los ídolos que tengan, hay que hay que dejarlos y hay que buscar al Señor. Entonces eh, dice ahí en el 8, seas 8, capítulo 8, dice, Pon a tu boca trompeta como águila, viene contra la casa de Jehová porque traspasaron mi pacto. Y se rebelaron contra mi ley. Dice, ¿verdad? Uh -huh. A mí clamará Israel. Y así a Israel y, y a, a cualquier país. Uh -huh. Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien. Enemigo lo perseguirá. ¿Por qué? Porque lo desechó. Uh -huh. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí constituyeron príncipes, mas yo no lo supe, de su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos, tu becerro o oh Samaria te hizo alejarte, se encendió mi enojo contra ellos, hasta que no pudieron alcanzar purificación, porque de Israel es también este y artífice lo hizo, uh -huh. no es Dios, por lo que será desechado en pedazos de becerro de Samaria. Uh -huh. y, y, y así cada, cada, cada país. Eh, exacto. Entonces, miren, ya en un ratito más ya vamos a terminar. Es increíble, ya, ya han pasado 32 minutos. Ajá. Uh -huh pero déjenme decirles algo tú estás contenta tú estás contento como estás viviendo la verdad, la verdad estás contenta con lo que tienes, con lo que haces con los resultados que has tenido en tu vida yo todavía no he ¿eh? y yo he vivido mucho más que muchos de ustedes ¿Por qué? Porque yo siento que todavía tengo mucho más que ir a buscar. Para dar. Así es, amén, amén. Amén. Para Bus dar. Buscando más, más, más del Señor para poder, para, dar. para poder dar, para poder compartir. Amén. Oh, miren, escuchábamos al hermano Daniel. Daniel que Daniel Guerra, de allá de Reynosa. Uh -huh. Y decía que en, en Colombia había estado predicando una, una, una hermanita por allá. Sí. Y como que dio algo así como profecía. Ajá. De las clases de males que hay ahorita en este mundo. Así es. Eso lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo escuchó, lo vio uh -huh. hace ya un par de años atrás, dos, tres, cuatro años atrás. Pero él, ella hablaba de, de los demonios que están ahorita invadiendo al mundo. Así y uno es. de ellos me llamó la atención, que decía el hermano Daniel, el demonio del conformismo. Uh -huh. Sí, hay hay muchos. Sí. Ah, hay Pero muchos. ese es uno de ellos. El conformismo. El conformismo. ¿Sí? Cuando nos conformamos con lo que sea y con lo que tengamos y que ya no buscamos más. Ajá. Y ahora que fue el, el o que, que este presidente está, el presidente está es un demonio. Oh sí porque está pidiéndole a la gente que no se preocupen por tener más, que no se preocupen por estudiar, que no se prepare, que, que no que no anden mandando a, a los hijos a, eh, a, a las universidades, sí. que porque los van a enseñar a robar. <risa> ¡Qué demonio este Ay, tan tremendo! Hay un montón de, de demonios. El, el demonio el, el, es él, el, que, sí. que, que no quiere que tú progreses, o que tu, tu gente progrese, o que nuestro pueblo de México progrese. Así es. El demonio es él, que, que lo está empujando todos los días, todos los días, todos los días, todos los días y tanto sí. lo dice que la gente lo cree que es verdad la gente se lo cree, sí, sí, sí, definitivamente entonces... pero qué bueno que muchos no creemos en, en, en gente no, así no, no, no no. y por eso nos atrevemos a hablar de esta manera porque estamos en contra totalmente de ese demonio claro, claro y que está al frente del país de México ahorita así es Y la gente lo quiere hacer esto con Dios. Sí. sí, no, no, no, es no, que... No, pero es, so, so, es la cuestión de la idolatría. Hay, hay principados y, y potestades del, del, del demonio en, en, cada, en cada país, entonces este, hay un montón de, de demonios y, y, y, y son los que están operando en, en este mundo, porque es, es, el, es el príncipe de, de este mundo. Entonces, nos dice ahí en Efesios 6, uh, 6, 10 al, al 12, por decir, por, dice, por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor. Amén. Fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Uh -huh. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Que son muchas. Sí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, contra principados y contra potestades. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿De este? De este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. To, todo, todo, o sea, están tan tan organizados eh, que cada uno tiene su, su, su puesto. Eh, sí, y, claro. y, y, y, y es un montón de, de, de demonios. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado esto, estar firmes. Amén. Firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Amén. Que es la palabra del Señor. Entonces, vamos a dejarlos ahí. Así es. Pero sí te quiero hacer re reflexionar. Documentate. Documentate. No, no te bases con lo que te estamos diciendo nada más nosotros aquí. Documentate. Y si quieres salir adelante y que las cosas te cambien verdaderamente, pues si quieres, mándame un texto, mándame un correo. Siempre ponemos los, los, los videos ahí. Hay información ahí. Eh, en, en, por ejemplo, en, en, en Facebook, pues ahí me puedes poner el messenger ahí en, en los mensajes. Después me pones un mensaje y es más que suficiente. En, en YouTube, pues ahí está también para que también. pongas eh, un, un mensaje. Además, eh, lo que ponemos ahí abajo, ahí está nuestro correo. Entonces, todo es cuestión nomás de, de que tú te dispongas a querer hacer algo. Amén, y lo poco es. o lo mucho que no sabemos, te lo que compartir. ¿Para qué? Para que ya no vivamos así como estamos viviendo ahorita. Así es. Yo también Amén. quiero más cambios. Yo también quiero hacer más cosas. Yo, yo también quiero mejorar la, la situación de lo que estamos haciendo. Eh, te, tenemos un plan, tenemos un proyecto y, y es grande para, para, para decirlo así en, en pocas palabras ¿se requiere dinero? sí, se requiere dinero esfuerzo sí ¿se, ¿se requiere de más gente? sí, cómo no, de mucho más gente uh -huh. yo no lo puedo hacer mi esposo y yo solos no podemos hacerlo todo pero con la ayuda de Dios y con tu apoyo también Vamos a lograr grandes objetivos Amén, así es Y vamos a orar ya Aleluya. Porque ya van a ser 40 minutos prácticamente Amén. Y, y yo quiero que te dispongas A recibir de Dios Y servirle Aleluya. a Dios Así es A recibir de Dios Y servirle a Dios Cómo apoyando a otros. Uh -huh. Entonces decimos no me va, me gusta. Y si lo pones qué bueno. Pero el compartir, compartir. es lo, lo, lo, lo más importante. Amén. Porque es como, como compartir una idea, compartir una visión, compartir eh, un pensamiento, compartir, compartir, compartir, compartir, compartir es más importante que nomás ay me gustó. No no. Si sí, compartes ya, pues lo estás compartiendo porque te gustó. Amén, así es. Aunque no me lo digas, pero ya, ya lo estás compartiendo y ya estás haciendo más que lo más me gusta. Así es, amén. Entonces, amén, vamos amén. a orar. Amén, amén. Vamos a tomar de la mano aquí mi esposo y yo. Estamos unidos, unidos, unidos ahorita en este momento juntos ay, y queremos orar contigo y por ti y por los tuyos. Santo Padre Cristo santo y eterno y maravilloso. Oh mi Cristo. Alabamos su santo nombre, Padre. Gracias, ¿Cómo no darle gracias, Padre Santo, por tu gracias, amor, Padre, y por tu misericordia? bendita palabra, Señor. ¿Cómo gracias lamentamos la situación por la que estamos pasando? Mucha sí, señor. gente. Este mundo, Señor. Este mundo que... Ahorita, Por ejemplo, en Pakistán, Señor, están las cosas tremendas. Sí, Cristo. En Haití, ay, Señor. Entonces, no. ¿Qué deshaces En sus preciosas manos, señor. En Cuba, a, no se diga, señor. Todos los hermanos. Venezuela. Pastores. Nicaragua. Que estén pasando por México. situaciones difíciles, señor. Ser ¿Cuánta gente ellos, muriendo padre. por cuestión del COVID? Levánteles con su mano de poder, padre. Oh, Padre Santo. Oh, santo eres, Jehová de los ejércitos. ¿Y cuánta se dice, gente necesita si mi pueblo se escuchar su voz? Su mensaje, Señor, antes de que pudieran partir. Sí, Señor. Bendito ¿Cuánta señor, falta hace, Señor? No que tengan una religión. Sea su nombre, porque ya, señor, muchos ya las tienen. Pero sí, no tienen la relación personal. Los que es la que se requiere. Sí, Señor. Bendito para poder nombre, orar, señor. clamar, gemir. Cristo, y poder extender la mano hacia sí, los demás no apoyarnos ayudarnos de hallarlos sí, señor. Padre tú santo. santo eres Jehová de los ejércitos hemos toque platicado mi esposa y yo poder, señor, señor. simplemente cuánta ideología hay nada más en las iglesias cristianas sí, señor. o que se dicen cristianas cuánta ideología tan diferente hay ¿Cuánta necesidad hay sí, de entender el verdadero propósito, Señor? Sí, Señor. Padre Santo y Eterno y santo Maravilloso. Santo eres, Jehová de los ejércitos. Toque vida, Señor. Toque corazón. No se trata ser. de tener una religión, que ese anhelo, sino una ese relación personal. De venir, Señor, a usted. Basada en la palabra, Señor. Sí, Señor. En sí. ese santo libro, Señor, que. En el algunos hombres Dieron sus vidas Para que nosotros pudiéramos tenerlo En nuestro idioma Sí, Padre Sí, Señor Porque estaba escondido, Señor Gracias por eso Estaba cerrado padre, este señor. libro Estos escritos que dejaron Los antiguos En el rescate de la nuestra Sí, Señor La gente que anduvo sí, con ustedes, Señor Jesús sí, Cuando sí, anduvo señor. aquí en la tierra Qué lindos mensajes nos dejaron pero estaban escondidos. Sí, Señor. En idiomas que nosotros no conocemos. Pero qué bueno, Señor. Que ha sí, habido señor, gente. Señor. Gracias por todos los que dieron. Dispuesta su a servir. Señor. Y que ofrecieron incluso sí, sus señor. vidas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Señor, Santo. Gracias, Padre. Ayúdenos. Gracias, señor. A poder servir más y mejor sí, cada Padre día. Santo. Sabemos que el tiempo se acorta. Requerimos, Señor. Su venida es pronto. Esa sabiduría que viene de parte suya, Señor, de lo alto. Para poder compartir sí, con está. todos los que están viendo y escuchando sí, señor. sus videos. Aleluya. Y que todo lo que Alabamos, hagamos, Señor, su santo nombre, padre. sea para su honra, para su gloria sí, y para su alabanza en Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Padre. Padre santo y Gracias eterno y maravilloso. Por Gracias por estos medios, Señor. No podemos dejar de orar, no Gracias, podemos dejar señor. de decirle, Señor. Oh, mi Cristo. Qué bendito es su nombre. Sí, Señor. Le amamos, Señor. Y Le que todos necesitamos de usted, Señor. Honramos y glorificamos su santo usted nombre. Usted es mucho padre. más que una religión. Oh, mi Cristo. Sí, Señor. Usted nos hizo. Y en señor, esa relación, Señor, personal. Usted nos hizo a todos que no podemos nosotros, tener con usted, a nosotros mismos, Señor. En esos momentos que tomamos para gracias, orar, Padre. para meditar, gracias, para reflexionar. Mi gracias, mi Padre, gracias, gracias, Señor. Padre Santo y Alabanza, gloria. Sean dadas a usted, mi Padre. Bendiga a los que están viendo gracias, y escuchando, Señor. Bendito. Señor. Ese mensaje. por los pastores, por los misioneros, los evangelistas, Señor. Sea y con padre, hecho, y a usted padre le damos toda país, honra, le damos toda gloria y toda la valencia en Cristo señor, Jesús. Cúbrales con su mano de poder, Padre, los que están este, pasando señor. por problemas de salud, sea con ellos, Padre, a usted, usted. con su mano de poder, Padre, nada imposible hay para usted. Toda la honra y la gloria, Sí, Señor. señor. Gracias, Padre. En Gracias, Jesús. Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Sí, amén. Aleluya. Amén, Aleluya. gloria, Señor ya sí, para retirarnos gracias, lo que tenemos aquí medio preparado para compartir con ustedes y luce prácticamente perdón <ríe> es que bueno. cuando el señor, nos toma, el señor nos toma es mejor hacer la voluntad de él amén, amén, amén así es es mejor hacer la voluntad de él y también con los años que tenemos de experiencia bueno, también eso y el Señor. Cuenta, él, verdad en todo obviamente. Momento, él él nos, nos guía y nos ayuda y nos capacita. Pero ya. gloria pues, y alabanza! Mira el tiempo: 47 minutos. Bueno. Alabanza, honra y gloria sean dadas <risa> al Señor. Les amamos en el amor de Cristo Jesús. Les damos un, un abrazo y les bendecimos. Y gracias por estar compartiendo estos videos. Eh, el Señor les bendecirá grandemente y busquemos del Señor cada día. Porque el tiempo se acorta, el tiempo se acorta. Y tú que estás viendo, recibe la bendición de parte del Altísimo. Así es. Que el Señor llene tu vida. Amén. Y te dé la capacidad de, de, del discernimiento y del crecimiento espiritual. Amén, amén, así es. Bendiciones. Bendiciones. para todos y eh, gracias, gracias. Un abrazo. Gracias. Con amor. Gracias, María. En el nombre Mar. de Cristo. Bendiciones para todos. Si no lo viste Dios todo completo, bendiga, mira completo el video. Dios te vida. bendiga, un abrazo. Si lo viste completo, pues qué bueno, la gloria a Dios. Eh, así es. Y pues bueno, bendiciones, bendiciones que el señor me les colme así copiosamente de, de bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga.